Yeah. Hey. El discurso es un curso de oratoria y de comunicación efectiva pero principalmente lo que queremos trabajar en maestros del discurso tiene que ver con que tú encuentres tu propia manera de generar un discurso eso quiere decir eh, por ejemplo yo soy una persona tímida y no me acomoda un discurso eh, como a otra persona entonces lo, lo ideal es que logremos eh, generar una propia poética de cómo vamos a discursear además yo soy de la idea de que todos tenemos Temas súper recurrentes, o. Sí, tenemos temas recurrentes, entonces identificar esos temas creo que nos ayuda muchísimo a ver en qué línea nos vamos tirando y de qué manera vamos construyendo nuestra propia poética para poder generar discurso. La experiencia fue maravillosa en realidad, creo que tanto la experiencia en Valparaíso como en San Felipe fueron súper distintas, fueron eh, distintos desafíos en ese sentido lo cual lo hizo muy entretenido, eh, en Valparaíso creo que lo más atractivo fue la mezcla de mucha gente de distintas carreras, distintas edades mientras que acá, siento que acá en San Felipe creo que el, el mayor desafío fue sacarlos un poco a los chicos de su zona de confort, creo que todos venían eh, un poco como con miedo, digamos, a, a querer decir las cosas y resultó increíble y creo que se logró de todas maneras en los dos cursos, por más de que haya sido muy cortito, se logró el objetivo principal que era instaurar el bichito del discurso.